Cuando quieras. Estamos en las playas de Tontolán y vamos a hacer un experimento. Todos conocéis una antigua película de, no me acuerdo cómo se llama el actor, Bailando con Lobos. Bailando con Lobos. Una película de Kevin Costas. Kevin Con, le dieron mucho Oscar, Kevin conte Bailando con Lobos. Bien, aquí en Tontolán vamos a empezar bailando, no, cantando a los perros. Me voy a cantar a tu perro. <risa> Everybody loves somebody. <risa> Está cagando. <risa> este bueno, estamos viendo que la terapia es músico más psicológica. Esto laxante. tengo que recoger. Es laxante, solo, solo con la primera frase. <risa> ya, se ha, ya se ha cagado. Ya lo tengo controlado. Bueno, esto, esto <risa> tengo que. Everybody ¿no? loves, somebody <risa> Just so the sunshine is now. <laughs> Everybody loves somebody's company. There's no telling where love may appear. I ¿Lana? Ay, ay, ay. Me he quedado sin aire, pero le gané. He... Bueno, creo que está claro que el perro no quiere participar. Voy a limpiar la mierda. Gracias, Lena Cari, por su colaboración. La Lenda Cari del Pum, Partido Universal Bajareta...